Tardes, ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo se llama la señorita? Ana Clara. ¿Y el señor? Dante. Ok, eh, empecemos por la señorita. ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar? Ya, a mí me gustaría visitar eh, Panamá. Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque vi fotos, vi, me gusta mucho la cultura que sí. tienen ellos. Ah, ok. ¿Y tú? Eh, yo, bueno, yo conocí Panamá, es muy lindo, hay muy lindas playas. Me, pero ya lo conozco, así que me gustaría conocer Brasil. ¿Brasil? Brasil, porque son es, muy el, es muy lindo y la gente tiene... Eh, Una sal, alegría, tiene mucha alegría. alegría. Ah, okay. Okay. Y ahora, para señorita, ¿qué país menos te gustaría visitar en Latinoamérica? Bolivia. ¿Por qué? Porque es un lugar con muchos olores es Ah, ok. ¿Y tú? No, estoy totalmente en contra de lo que dijo esta xenófoba. ¿Tú eh, eres de Bolivia? Eh, no, la verdad es un país que no quiera y no sé, es complicada la pregunta. Pero porque... ustedes son de Argentina, ¿cierto? Sí. Claro, Argentina supongo. No, no, eh. no me bueno, porque ya lo conocemos. Claro, porque ya lo conocemos, así que Argentina no queremos. ¡Ah, listo! Entonces les agradezco mucho por su respuesta. Gracias. gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy buenas. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique. Enrique, ¿me puedes decir qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer para viajar? Argentina. ¿Argentina por qué? Eh, la zona de abajo, la Patagonia. Me han dicho que es espectacular. Ah, listo. ¿Y el país que menos te gustaría visitar de Latinoamérica? Bueno, mmm, Latinoamérica... No sé. Eh, de América en general, Estados Unidos. De Latinoamérica, eh, ¿Sí, bueno? ninguno en especial. Ah, listo. Yo te le agradezco mucho por su respuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Hola, yo me llamo Gerald. Gerald. Ok, Gerald. Entonces, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer? Pues me decanto por México y Argentina y Brasil. ¿Y por qué estos países? No mucho, Argentina, pero... porque tengo algunas raíces y no la he visitado mucho, entonces me gustaría descubrir más sobre este país. Ajá. Brasil, pues por las playas sí, y por Brasil. Ajá. Brasil. Y México, pues no sé qué decirte. Siempre me ha llamado la atención por la cultura, y la cultura los americana. paisajes, las la okay. playas. ¿Y el país que menos te gustaría visitar? Latinoamérica. Pues no hay realmente ninguno. Que... A todos. No. Esos tres más, los otros también, pero okay. ninguno menos. Ah, listo. Entonces muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Venga, ¿Cómo muy están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo bien. te llamas? Yo Michelle y ustedes. Marga. Yo Alba. Okay. ¿Qué país entonces de América les gustaría más visitar? A mí Uruguay. Uruguay y por qué? Pues no sé. Me atrae mucho por la zona. Que está, me han hablado muy bien también de sus playas, luego la forma que, de vida que tienen, no sé, me, me apetece. Okay. ¿y tú? A mí Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque me gusta mucho el cine argentino. ¿El qué? El cine argentino. Sí, el cine. Ah, El okay. cine argentino. Okay. Creo que... Pero yo cuando vaya es para quedarme a vivir. ¿Sí? Entonces por eso lo tengo ahí todavía pendiente. Ah, listo. Y ahora el que menos les gustaría visitar. Uno, todos. Sí, todos. ¿Todos? Todos. Sí. Cualquier país de Latinoamérica es maravilloso. Sí. Para vale. visitar. Entonces, muchas gracias por su sinceridad. Gracias. Hasta <ríe> Bien, luego. Hasta Bueno, este señor, ¿cómo se llama? Alfonso. ¿Totras, Alfonso, ¿totras, ¿me puedes decir qué tira? país de Latinoamérica te gustaría más visitar? Argentina. ¿Y por qué? ¿tira? Porque ¿Tira? es un país no, bello y, no, no, no, no, y porque me no, gustaría no, visitar. ¿Y cuál menos te gustaría visitar en Latinoamérica? Ecuador. ¿Por qué? Por miedo que hay mucho, como hay mucho conflicto entre, entre la gente y el miedo. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. bien ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Alberto. ¿Y usted? Sí, David. David, ok. Eh, ¿Qué países de Latinoamérica o qué país le gustaría más visitar? Pues a mí Argentina, que no he estado nunca. También, por, sí, ¿Por qué por, Argentina? Por la cultura, por el, sí. también por el tango, toda la sí, ah, gente. Sí, sí, dicen que se parece mucho a Madrid, o se dice, por sí. aires, sí, no sé. Y a París, sí, y a París, sí, aparece, que, el museo, sí. no sé si es cierto. ¿Y qué país de Latinoamérica menos les gustaría visitar? Es una pregunta muy comprometida. La Guayana, la Guayana Francesa. ¿La Guayana Francesa? Claro. Ah, ¿Por qué? Porque ¿sí? nadie sabe lo que es. <risa> ¿Listo? Sí. ¿Y usted también? Sí, lo mismo. <risa> Yo lo que diga es para adelante. <risa> ah, listo. Entonces les agradezco mucho por su sinceridad. Gracias. al canal. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo Hola. se llama? Buenas tardes. Me llamo Rafael Ortega Morales. Ah, listo. ¿Me podrías decir qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar? Pues... Entra Jamaica dentro. ¿No? De América Latina, no, ¿no? Sí. Jamaica, por supuesto. ¿Y de sí. hablar español o portugués? ¿Otro que te guste, gustaría visitar? Otro... Eh, ¿De Europa dices? No, de América habla espa... sí, que habla español. Pues me gusta mucho también que he estado ya en República Dominicana. Ah, sí, me ¿Por, encanta, qué? sí. por las playas o... Las playas, el ambiente, la vegetación y sobre todo las señoritas más agradables que hay. Las dominicanitas, sí. Sí, por supuesto. La okay. ¿Y el país que menos te gustaría visitar en América pues bueno, Latina? En América Latina, el país que menos me gustaría visitar, pues yo que seamos a ponerle Ecuador, por ejemplo, mismo, por decir sí. alguno. Ecuador, mismo. ¿Por qué Ecuador? No es que no he estado, no te lo puedo. O sea, no te llamo que no sabes no, ¿no? Claro, ah. no sé nada a ver. Sí. Ah, listo. Ah, entonces muchas gracias por su respuesta. Señor. Vale, Gracias. italiana. Pues. No, bueno, no importa. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Melania. Melania. ¿Me puedes decir qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar, Melania? Me encantaría visitar Argentina. ¿Y por qué la Argentina? Porque. Hay muchos italianos, me gustaría ver por qué han ido exa exactamente a Argentina, un país que siempre me ha llamado la atención, una mezcla de culturas, de, de paisajes y bueno, nada. Okay. En realidad toda Sudamérica, y... <ríe> es muy caro. ¿Y el que menos te gustaría visitar en Sudamérica? ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? Eh, no, ningún país, me encantaría visitarlos todos, todos, con una mochila, irme y así andar. Bueno, ya, ya entonces. Sí, hay que viajar ahí. Ah, bueno, entonces muchas gracias. Vale, nada, entonces, adiós. Hasta luego. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo? Jesús, Jesús. Jesús. ¿Tocado del ala. Ah, ok. Vale. Eh, Me podrías decir, Jesús, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer para ir a viajar? Por ejemplo, México, que hablan bien de él. ¿México? Sí, ¿Y el que menos te gustaría visitar? Bueno, lo sé, porque no voy a ninguno, no te puedo decir. <risa> claro. Ah, bueno, entonces le agradezco mucho por su Vale, gusto. Gracias. Hasta luego.